Así es, gozando y disfrutando ese maravilloso triunfo del bien sobre el mal, de la muerte sobre, de la vida sobre la muerte. <risa> bueno hermanos queridos, esta palabra es la que nos va ayudando a gozar y va conociendo las circunstancias. Y veamos aquí en Romanos 12, 12. Muy importante, muy importante. debiéramos tenerlo anotadito, pero es igual que Filipenses, ¿Ah? 44. acá en Romanos 12, 12 nos dice, como subtítulo, estamos viendo las normas concretas de conducta, ¿ya? O sea, aquí el que nos va diciendo cómo debemos vivir, y nos dicen cosas concretas, claritas, no necesitamos ir al talón, necesitamos ir ahí a la vidente que me diga, hoy, oh, ¿qué voy a hacer? Aquí, veamos, ¿qué me dice hoy día? Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Palabra de Dios, del Señor, de amor, que guía. de guía esta palabra. Vivan alegres por la esperanza. No esa alegría, ya lo hemos dicho, que el mundo me da porque tengo, porque soy, porque hoy, por lo importante, porque me compré algo, porque me voy a comer algo rico. Está bien esa alegría, perfecto. Pues se acabó, se acabó el plato de comidas. Ella pasó de moda al auto. Se me acabó el dinero. Se fue esa persona que quiero tanto. ¿Te fijas? Pero la alegría, como dice aquí, por la esperanza, la esperanza de la resurrección, del triunfo, de que eso va a pasar. Y dice: y sean pacientes en el sufrimiento. Todos los días sufrimos por algo. Que un clavito que me que, que que algo pasó que no me gustó. Paciencia. Esa palabra que hoy día prácticamente no se conoce. Porque hoy día el tiro sí piensa como yo, bien, no tengo paciencia, no te espero, no, otro yo tengo mucho que hacer. El tiempo. Mío es ayer, hoy día, pero el tiempo del Señor es mañana. Y te das cuenta que el Señor es mejor ese tiempo por lo tanto, paciencia, paciencia ahí en el sufrimiento, porque sabemos que vamos a salir adelante. Y si el Señor permite, no lo manda, pero lo va permitiendo es porque va a sacar grandes cosas. Aunque en ese minuto, oh, no lo crea. Y termina. Y perseverantes en la oración. Perseverantes, hermano. Santa Mónica, 30 años orando por la conversión de su hijo ya lo saben por si alguno no lo ha escuchado <ríe> y Mónica oraba para que se convirtiera su hijo y su hijo más se pervertía 30 años pero Agustín dice en sus confesiones que gracias dice, Señor porque no me convertiste al tiro sino que me dejaste pasar por todas esas cosas porque me ha servido y gracias mamá por tu perseverancia así que hermano Perseverancia en la oración. Oh, yeah.